En dos operativos exitosos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico detuvo a 10 personas y confiscó drogas, vehículos e inmuebles valorados en 2,5 millones de dólares. Producto de este operativo se ha procedido a la aprehensión de dos eh, ciudadanos, uno que responde al nombre de Lidio Quispe Castellón, de 42 años de edad, de nacionalidad boliviana. Reitero, Lidio Quispe Castellón, en posesión de esta droga. Junto a él, Antonio Gutiérrez Rodríguez, de 47 años de edad, de nacionalidad colombiana. Asimismo, se ha procedido al secuestro de eh, dos vehículos, una camioneta Fiat y una vagoneta marca Honda. Y se ha procedido a la aprehensión de ocho personas. Juan Carlos Carrasco, la cabecilla de la Organización Criminal de Nacionalidad Boliviana, Francisco Babia de Nacionalidad Española, Álvaro Cabrera de Nacionalidad Boliviana, Freddy Cuellar de Nacionalidad Boliviana, Pablo Menacho de Nacionalidad Boliviana, Bismar Salazar de Nacionalidad Boliviana, Oscar Méndez de Nacionalidad Boliviana y Alberto Alcócer de Nacionalidad Boliviana. Adicionalmente se ha procedido al secuestro de eh, una camioneta Toyota Land Cruiser, una vagoneta Toyota Runner, una camioneta Toyota Hilux,